Hola, hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver si ya son las 4, ya son las cuatro. Vamos a ver quién me, me acompaña por ahí. Vamos a terminar. Vamos a terminar el álbumcito que ya habíamos empezado. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a esperarlas un ratito que vayan entrando, a ver, poner mi celular, hola Ceci, ahí está la Ceci, la Cari, Julita, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola chiquillas, bienvenidas, bienvenidas a la fiesta, lo malo que no puedo poner música. Porque ya estoy marcada por Facebook. No puedo poner música porque si pongo música me, me quitan la transmisión. Hola, buenas tardes. Mercy. Hola, Karina. Saludos desde Piura. Hola, Mercy. Saludos desde Piura. Desde la eterna, calurosa Piura. Hola, Kaylee. Buenos días. Qué puntualita. Si todos fueran así. Ay, ah, si ustedes saben que yo estoy así como esperando con minutos. Ya ustedes ya me conocen, ya estoy esperando minutos para que sea la hora. Para mí, y, y ahora en, la, en el almuerzo estaba comentando en mi, eh, en, mi, en la mesa que vino justo hoy día un, un chico para. Eh, mi esposo está un poco mal de la columna, entonces me recomendaron un Ajá. entonces eh, quedé con él que venía a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces como yo soy puntual, y yo a las 5 para las 2, porque para mí la puntualidad es estar 5 minutos antes, ¿no? 5 para las 2, no llegaba el chico ni me escribía, entonces yo le escribo y le digo, te estoy esperando, y me dice, señora, 10 minutitos más. ¡Ay! Eso no, no se imaginan cómo yo sé que puede haber, eh, que no, no, no se ha podido, no, ah, mejor dicho, ha salido también de repente de, de otro paciente donde este puede haberse retrasado, ¿no? Pero que me escriba, que me que me diga, señora, pero no, que espere que yo estoy preguntando si va a llegar. Bueno, llegó dos y 10, excelente, ¿para qué? ¡Ay! Pero no saben cómo me choca cuando no llegan a la hora, no saben. Para mí ese es el peor, peor, peor de los defectos. Ya, ya hice mi catarsis. Hola, eh, Maritza Espinosa, buenas tardes. Karim, Charlotte, buenas tardes. Adelaida, aquí estoy a las cuatro, ya ves, me pediste a las cuatro. Acá estoy, a Adelaida, a las cuatro. Hola, misita Rosario. Gise, ahí tengo una fan destacada. Ahí tengo una fan destacada que va a... Mm, eh, voy a hacer un sorteo, en realidad dos premios voy a hacer de mis fans destacadas. ¿Le tronaron la espalda, aquí, Sí, le tronaron la espalda, pero buenazo, ¿ah? ¿eh? Este es este, un dato que me ha mandado Venus, por si acaso, si es que alguno está ahora con esto de que el trabajo es sentado todo el día, ¿no? Que mi esposa está sentado todo el día. Entonces, buenazo, buenazo, buenazo el señor que vino a... a le puso unas compresas, le puso unos chupones, le puso electricidad. No, lo máximo, lo máximo. Gracias a Venus por, por el dato, pero llegó 10 minutos más tarde y para mí la hora es la hora. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Le sacaron conejos? Sí, pues, le sacaron conejos. Mi buenas tardes. Ah, ¿conociste a Batman? Ah, falta que él sea Batman, ¿no? No sé, pero él es el que ha venido a hacerle a sacarle conejo al, al Kike, a mi esposo, para los que no conocen a es mi esposo. Mm, qué bonitos colores, sí, qué bonitos colores ahora sí. O oh, ahora sí, si Dios quiere, por favor, me hace terminar este álbum que lo tengo. No sé cuánto tiempo tengo el álbum eh, eh, listo para terminarlo. Voy a sacar mi tablet por acá. He prendido la luz porque, como que se está haciendo un poco oscurito, ¿no? Bien, vamos a terminar este álbum. Solamente nos falta la decoración. Los colores son hermosos. Este es la colección que hizo. Caro Sime, ¿no? De Piura, de escrapa de Piura. Buenazo, dice. Sí, de verdad, buenas tardes. Llegó 10 minutos más tarde, nada más. Pero es lo único que podría decir que, Dios mío, ¿por qué soy así yo? ¿Por qué tengo que ser así? Que la hora es la hora. Bueno, esta es la colección de Caro eh, Se llama Colore. Yo había empezado por aquí, por la página... Este, este mini albuncito como desestructurado y no lo terminé. No sé si se acuerdan que inclusive un día se me fue el audio y estaba tratando de hacerlo así en mudo, ¿no? Y, y lo fui avanzando que lo hicimos por piezas, ¿no? Hola, buenas tardes. A mí también me hizo la magia, pero en la noche me regresó todo con el famoso golpe. Ay, no, la Ceci, <risa> Sí, pues, yo me imagino, Ceci, él ha dicho que él tiene que estar viniendo cada cierto tiempo para ayudarlo, ¿no? Porque realmente su, su columna estaba pidiendo chepa. Bien, este blogcito, ella me mandó en realidad dos, porque ella tenía eh, eh, dos, eh, dos blogs, uno de 12 cartulinas y otro de 24 cartulinas, entonces yo terminando este albumcito voy a hacer un sorteo en vivo, ¿Ya? Voy a hacer un sorteo en vivo, todavía no les voy a decir cómo lo voy a hacer, pero tienen que estar atentas desde el principio hasta el final. Y la que responda adecuadamente en el momento que les diga, van a, a ganarse la colección. No es que voy a irme a sorteados y apuntar nombre por nombre, no. Va a estar mosca y al final les digo cómo va a ser. Y les voy a regalar... La colección de, eh, de, 24, de 24, sí, pues porque hay un montón, para que puedan hacer el albumcito que yo he preparado, ¿está bien? Así que todas bien atentas, de acuerdo. ¿Me acuerdo si fue el audio? Sí, pues se fue el audio. Yo estaba desesperada. Pero como sea, lo traté de avanzar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, muy bien. Bien, esto es lo que habíamos empezado o avanzado. En realidad ahora solamente es la decoración. Pero las voy a, les voy a hacer recordar. Esta es la pieza más pequeñita. Ya saben a compartir. Ustedes saben que compartiendo me ayudan un montón. Compartan, por favor. Seguro que se me rompa esto. A compartir... Bajé mi nivel, soy distribuidor de contenido. Oh, Chrisley, no importa, no importa. Poquito a poquito se vuelven nuevamente este, fans destacados. Bien, voy a enseñarles lo que avanzamos, ¿ya? Este es el primer nivel, ¿se acuerdan? Que tiene una cintita atrás. Yo lo había guardado todo porque dije, como sea, lo tengo que terminar. Aquí hay un desplegable. Es súper fácil, la tienen que buscar. En YouTube está. Si quieren lo buscan acá en la página o si no lo buscan por YouTube. Eh, toda la, la estructura que hice, ya, esta es la primera estructura, la, la más pequeña, ya, entonces he ido avanzando ahí un poquito, luego este se abre y abre por aquí las la piecitas, ya, esta es la primera, ya está terminado, solamente vamos a ponerle algunas, este, algunos detallitos, ya, todo con la colección, no me voy a, no voy a poner nada que no sea de la colección para que no se estrese, ahí va a ir mi, mi arco iris. luego viene la segun, el segundo pisito, hola buenas tardes, el segundo piso, ya, me buscan, si lo quieren hacer, buscan por favor, la, los dos videos, Vilmita ha subido a YouTube, Dice eh, video 1 y video 2. Este viene a ser el 3, por si acaso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hicimos un pop-up? Ahí está. Coloqué el arco iris que me mandó mi amiga Caro en la cajita. Lo coloqué ahí. Hice un cuadro un, dos cuadraditos ahí para que se. Para que se. Para que se pare. Ahí está. Para que sea, se vea paradito. ¿Ya? Aquí voy a poner un solcito ahora con ustedes. Estamos revisando. Luego aquí hay otro desplegable tipo sobrecito que se abre así, lo que me falta es pegar este y pegar esto para cerrar, esto lo he dejado ahí aparte para, para que ustedes lo vean, luego está esta pieza de aquí que yo he decidido poner aquí para que venga así la foto, hola buenas tardes, ya y esta es la segunda, el segundo pisito, ya recuerden que estos pisitos tienen un pequeño lomito ahí en cada uno, ¿lo ven? Aquí estoy recordando nada más, ¿eh? Las que me siguen saben cómo hemos avanzado. Y esta es la última, la que tuvimos el problema, ¿se acuerdan? El problema de que no se escuchaba y yo lo hacía tipo mudo. Se me aguó la goma. No sé si se acuerdan, pero se me aguó la goma. Pero bueno, lo importante es que ya está. Está terminado. Ahí está. Estas sí las llegamos a terminar. Le pusimos imán. Ahí está. Hoy estudia todo esto, viene en la colección. Y luego viene este de aquí, que se abre por aquí. Ustedes dijeron ya, la pistolina se olvidó de ese algoncito. No, no, no, no, no. Yo tenía sí o sí que terminarlo. Y aquí sale un desplegable. Que uno sale por aquí, ahí está, un desplegable tipo trifolio. Y otro sale por acá. A la, aquí le hice otro sobrecito, miren. Ahí le hice otro sobrecito. Hola, buenas tardes, mi, ¿Sí si vi cuando realizó la primera parte, claro, por supuesto, ustedes han visto cuando realicé la primera parte, ahora estoy voy a decorar, ¿no? Porque a veces es un poco complicado para ustedes decorar, entonces vamos a decorarlo con los mismos eh, die cuts, ya, ahí está, ya, y esto es así, aquí me falta creo que pegar este, ya ven, me falta pegar este, este he hecho un sobrecito acá ya, entonces, faltan unos detallitos nomás y lo terminamos, ¿ok? Entonces, ya que estamos aquí, la que lo quiere hacer, revise, por favor. Está, todo el tutorial está en la página, solamente que hay que buscar. Si sí, yo vi a lo mudo. Sí, a lo mudo. <risa> Pero, ¿saben qué me gustó? Me gustó ese a lo mudo. Ya, ahí está, cerradito. Por aquí lo puse así por atrás, ¿ya? Y este también tiene un pequeño lomito, ¿ya? Entonces, los tres que ven acá tienen un pequeño lomito, ¿lo ven ahí? Ahí. Esta es la primera vez que hago un álbum como este y me ha gustado. Miren, este es el resultado, así. Claro que con fotos ya se va levantando un poquito, ahorita lo tengo aplastadito, pero ya se va levantando un poquito. Esta es la idea. Si ustedes quieren, le ponen una cinta en todo, desde aquí atrás, para amarrar, pero yo no voy a poner ninguna cinta, ya, eh, pues, pues que ustedes cambien, ¿no? a la hora que hagan su proyecto, lo cambien como a ustedes mejor les gusta sí, quedó bonito, ya, entonces también hice este shaker, ya no me acuerdo si lo hice con ustedes o lo hice aparte porque como se cortó ese día, entonces hice el shaker eh, de la hoja, ya Ustedes van a poder encontrar ese, esta, este arcoíris por acá, miren. Yo ya se lo, lo voy a regalar, así que la que lo tenga va a poder hacer esto. Miren acá, ¿lo ven? Yo simplemente lo corté, lo corté y le puse en el shaker porque eh, ella mandó también un, una pieza eh, de trupán. Entonces le puse en la parte de atrás. Hola, buenas tardes, los colores son alegres. Sí, a mí también me encantan, los colores súper alegres, muy, muy bonitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de desplegables o de mini proyectos? Que podamos poner piezas en donde salga, sobresalga por aquí algunas cositas, sin embargo, tiene que poder abrirse, ¿no? Entonces, aquí va a ir sí o sí el arco iris, ¿Ok? Aquí va a ir el arco iris. Y hay un par de nubecitas. Que como les cuento, cuando vino esta piecita de trupan, también vino estas nubecitas de trupán, Como lo ven ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué le he hecho yo? Simplemente lo he pasado en una cartulina blanca. Lo he limado un poquito para que quede exactamente bien pegadito. Eh, esos colores salen. A la lima gris, sí, es verdad, alegran a la lima tan gris. Ya, estos los vamos a colocar aquí, ¿ya? Qué bonito se ve el arco iris de verdad, ¿no? Ahí, ahí se van a colocar estos. Luego, ustedes saben que yo siempre sobrepongo todo antes, ¿ah? Yo siempre sobrepongo an antes todo. Entonces, esta... Esta florcita tejida que ella también mandó, que me encanta, miren, tiene todo el tejido de los colores más el pomponcito. Ese lo voy a poner acá. Miren, acá. Ya, ahí, como entre las flores. Ya, además voy a poner uno de los, eh, de los botones, ¿ok? Creo que voy a poner este, pero lo voy a poner acá. Ustedes saben que aquí en el scrap todo es sobreposición, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá, ahí. Quiero que se ponga encima y este acá. Eso quiere decir que debajo, debajo de aquí de la flor también tengo que poner, o bien pongo poro microporoso o bien pongo cartón, pero tengo que poner algo para que esto no vaya, ¿no es cierto? Estoy poniendo todo encima primero, ¿ah? ¿eh? Ojo, ¿ya? Ya, por ahora esto de aquí y aquí, en la parte de aquí, tengo que poner pues una palabrita, ¿no? Hay varias. Dentro de, de sus die cuts que ella ofrece, se puede poner este, florece. Ustedes lo bueno que tienen aquí es que pueden con todas las piecitas que tienen armar algo bonito para su carátula. Esta también me gusta un montón, amigas, por siempre, miren, me gusta más esta. Ya, ahora, si la pieza se sale, no hay problema, esa es la idea, ya checas que se salga. Que se salga de la pieza, vamos a ver que ustedes ven por acá, miren, se sale, hola, qué bonito, hola Dalmita, ¿cómo estás? Aquí tratando de terminar el albumcito que está en pendiente, estoy en pendiente con las chicas. Bien, les decía, la pieza puede sobresalir sin problema, ¿eh? No necesito meterla, es más, se va a ver más bonito si sobresale, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Entonces, este espacio de aquí, vamos a buscar la frase, la palabra, lo que va a quedar eh, eh, para qué estás haciendo este albumcito. Estás haciéndolo para una amiga, lo estás haciendo para una niña, lo estás haciendo... Siempre tiene que haber una palabrita, tiene que haber una frase, tiene que haber algo bonito para que se sepa. Si ustedes mandan, hacen un proyecto así, sin frases, sin palabras. ¡Ay, que está bonito! ¡Los colores están lindos! Sigo poniendo flores, no sé, por ahí pongo... Que no pegaría, ¿no? Pero, a ver, pongo otras flores por acá. Ya, pongo flores. Y ya, ahí lo dejo. ¿Queda bien? No, no queda bien. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están, querinitas? Sí, está lindo. Así es. Entonces, eso recordar que siempre una frasecita. Y como tienen varias en sus diecast, ustedes van, van buscando y van viendo cuál les gusta más. De repente esta combina mejor. O me gusta más esta, ¿no? Estas de aquí sonríe, Miren qué bonitas estas. Sonríe. Ya, de repente le subimos un poquito el, el arco iris y colocamos ahí. Sonríe. ¿No? Siempre hay que ir buscando cuál es la palabra que queda más bonita, ¿no? Ya. Yo creo que está bien. No voy a ponerle sonríe. También queda muy bien. ¿Qué? La idea es que todos los die cuts peguen muy bien en la colección. Entonces, sí se va a poder ver muy bien. Yo creo que le dejo en amigas por siempre, ¿eh? En amigas, por cierto. Listo. Entonces voy a dejar esto por acá. Yo les voy a mostrar cómo voy a armarlo, ¿ah? ¿eh? Ya, les voy a mostrar. He hecho más nubes, saqué los moldes de estas nubes y he hecho más nubecitas. Que las voy a ir colocando por acá, miren. Una por acá. A ver, espérense. Otra por aquí. Una por acá. Para que parezca que hay más nubes por ahí, ¿no? Otra por acá. Esta está medio redond... No está muy redondita. Esta. Ya, ahí, miren, lo van viendo, ¿sí? De repente voy a ver si pongo otro por acá, pero voy a ver, voy a ver. Ahí. Ahí. Entonces nos llenamos de nubecitas, ¿no? Voy a ver porque a la hora de abrir, si sí tiene que abrirse todo sin ningún problema, ¿no? La idea es que todo se abra sin problema, sin que se chanque nada. Ya está por, esta, por ahora, pero ¿qué tal? ¿Ven? ahí vamos poniendo y vamos colocando y vamos creando no se pega nada porque yo no estoy segura si lo quiero ya así o lo quiero diferente entonces nunca me peguen nada ahora flores hay un montón y se pueden poner a los costados también y como para que sobresalgan entonces una de aquí la voy a poner por aquí miren a ver si la ven ahí ya y otra florcita que está por acá son los, los cortes, acá los cortes, otra florcita, vamos a colocar por aquí abajo. Y como se dan cuenta, estoy todo, porque esa es la gracia de este tipo de estructura, estoy colocándolo todo como por encima, ¿no? Por afuerita. Y esa es la gracia. En realidad, esa es la gracia. Aquí vamos a poner otro, me gusta que sea tan colorido. Sí, a mí también me encanta que sea tan colorido. Aquí voy a poner otra piecita, creo que lo voy a poner por acá, ahí, ya, para que se confundan entre las flores, ahí, ya. Esta es la idea, voy a subir un poquito, esta es la idea, que las piezas comiencen a salirse de la estructura, ¿ven? Y se ve súper bonito, ¿no? ¿Qué les parece, les gusta? Aquí hay una camarita fotográfica que yo colocaría también por acá. ¡Hola! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás, Gavisita? Muy bien. Entonces, esta es la idea, que ustedes vayan colocando y viendo a dónde más pueden poner y antes de pegar. Es súper importante que sea antes de pegar, ¿ya? Voy a ir prendiendo mi pistola, mi pistola, mi pistola. Yo creo que con eso ya la hacemos. Yo creo que con eso ya lo hacemos. Entonces, ya con eso lo hacemos. Voy a, voy a volver a colocar todo esto aquí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, Cari, bien, viendo el lindo álbum. Sí, quedó bonito, miren, así va a quedar. Entonces, esto, esta, esta va a ser la disposición de la carátula. Entonces, voy a sacar esto porque no lo necesito ahorita, pero ya lo, lo voy separando. Ya, yo les estoy diciendo y les estoy contando más o menos cómo llevo yo Para que se den cuenta cómo tienen que eh, ir decorando Entonces ya sé que aquí hacia la derecha puse todas las piezas que van a ir en mi corátula Y las que van a ir por aquí Entonces las dejo por un costado y ya comienzo a ver qué más voy a poner aquí adentro Voy a dejar este aquí, voy a poner aquí adentro Aquí me falta una piecita, entonces había visto entre las que... Las piecitas que tiene eh, una circular, esta de acá. Hola, no descuajering. no se descuajeringó. No, no, no se descuajeringa, yo lo saco por completo, así. Así lo saco y lo separo. ¿verdad? Yo les enseño más o menos cómo decoro. Entonces, lo que más me gusta, así los papeles que más me gustan, lo que más bonito veo, eso lo dejo para la parte de adelante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo tengo, lo pongo por separado y aquí ya comienzo a decorar por dentro. ¿No? Eso era lo que quería enseñarles. No es que lo se descuajen. No. <risa> La combinación es preciosa realmente. Ya, voy a pegar este de aquí, que está súper bonita. La vamos a poner aquí como si fuera una chapita. Ahí va a quedar. ¿No? Yo no le busco mucho la mitad, pero ahí estoy dejándole unos tres deditos y ahí está la mitad. ¿Ven? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí ya estuve decorando, miren, puse una piecita de estas tipo polar hoy y le pongo las tiritas, ¿no? Todas las tiritas que quedan eh, de la colección yo las voy acomodando para eh, que se vaya armando, ¿no? Para, la, para atrás, para afuera. Miren... Quedan bonitas las tiritas. Todas las piecitas las tengo aquí, miren. Entonces una vez que estoy decorando me pongo a armar. Bienvenidas chicas, buenas tardes. Ya yo he ido avanzando un poquito. Ya, ahí me van a ver armando un poquito. Esa página, esta página ya la había terminado un poquito y me faltaba aquí, así que esta voy a hacerla con ustedes. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, ya saben, a compartir. A compartir. A ver, ¿qué dice la Gaby? Aviso a la comunidad, por favor, avísanos. ¿Qué ha pasado, Gaby? No pidan cosas aliexpress, está fallando el correo, muchas quejas. Oh, Dios mío, y nosotros que somos intensas para, para el aliexpress. ¿Qué ha pasado, Gaby? No me digas, ¿qué ha pasado? Dios mío, qué peligro. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a poner este. acá. Ajá, acá está el otro. Miren, todas las dejé con, como tipo Polaroid, entonces esta también va a ir a la Polaroid. Hola, hola, ¿cómo están? Esta también la voy a poner tipo Polaroid, Vení. Esta es la decoración, ya chicas, porque todo el tutorial ya está. Ya está, ya, ya está. Quiero un chocolate caliente. hoy oh, sí, yo también. A ver, no, este se confunde. Vamos a tratar de ponerle unas palabritas ahí bonitas. Es que realmente como es súper colorido todo, todo se ve chévere. Todo se ve bonito. Ahí. Ahí, ya. Les cuento que el otro día, en mi último, mi última clase que fue, ¿cuándo he hecho clase? El martes, ¿no? Dejé mi pistola de silicona. Dejé mi pistola de silicona toda la noche prendida. Primera vez que me pasa, ¿ah? ¿eh? Porque yo siempre termino la clase a pesar que termino cansada. A este le puse, le levanté un poquito, miren, ahí le levanté. A este no le he levantado mucho porque no quiero que se haga mucha bola. Ahí está. Y se quedó prendida esta de acá, buenaza, ¿eh? buenaza, buenaza, porque no hizo corto, por si acaso. <risa> primera vez que me pasa, yo siempre desconecto todo, pero esta vez me quedé tan cansada que me olvidé de desconectar la pistola. Y toda la noche prendida, no sé si les ha pasado. Pero a mí, en tantos años que tengo haciendo scrap, es la primera vez que me pasa. Muy bien, ahí ya está, decoradito. Buenas tardes. Serpos y Mail América dicen que han intentado dejar las compras y al final dan entregado y no te reconocen devolución. Tengo un pedido reportado como siniestro mail. ¡Oh, Dios mío, para por ello ya pagaron, devolvieron el paquete y aún nada. Oh, Gaby, yo hace tiempo que no estoy pidiendo. Uy, qué rico, me sale buenazo, qué rico si viera cerca de... <risa> Ay, sí, ya me provocó la carina, se pasa. Miren, voy a colocar a todo, le he puesto un doradito ahí hacia abajo, en todo el borde, ¿ya? Y eso lo voy a poner aquí, me provoca colocarlo acá. Sí, realmente, ahora, después de mucho tiempo, mi mamá hizo sopita. Y de verdad que qué rica la sopita cuando hace frío, ¿ah? ¿eh? Ahora tomé sopita de verduras. De patitas. ¿Les gustan las patitas? A mí me encanta. Hay mucha gente que no come patita Pero yo sí como patita Mi esposo no come patitas. Pero a mí me encanta la patita. Entonces, una sopa rica con verduritas y. Espectacular. Espectacular. Muy bien. Amo las patitas. Sí, a mí me gustan las patitas. Ya está. Este va a quedar ahí. Si es que tengo alguna flor por ahí que me sobre, voy a colocar ahí. Si no, ¿no? Ahí está. Ya somos dos. Se me congela hasta el pensamiento. <ríe> a mí también. Se me congela hasta el pensamiento. Ahí queda este, ¿ya? Aquí queda. Ya, este es el primero. A ver el segundo hacer este vamos a ver si le falta algo ahí le puse como les contaba la el arco iris y aquí me provoca ponerle un solcito aquí ya con el amarillo y corté estas tiritas amarillas para hacerle un solcito así bonito yo no como patito pero a mi esposo le encanta <ríe> ya le las hola buenas tardes ánimo me gusta a mí no me gustan las patitas pero es lo mejor y mayor fuente de, de colágenos. A mí me encantan. Es que mi mamá me acostumbró a comer patitas. Me encantan. Y yo sé que hay algunas que no les gusta. Pero a mí me encanta Sí, es verdad. Miren, voy a sacar un hilito para pasar el hilito por el botón. Todas queremos chocolatito caliente. Ay, sí, qué rico chocolatito caliente. Ese arcoiris es mío. No, no es... Sí, yo sé que es tuyo porque dice Karina con una N nada más. Y yo soy Karina con dos N. Yo ya sé ya. Ya está el arcoiris ahí paradito. Voy a pasarle... Cuando ustedes tengan un botón... Y Siempre les digo eso a las alumnas. Y tiene hueco, tienen que pasarle su hilo sí o sí. Ya, así les dé flojera. Pasen el hilito. Se ve bonito... Y si no le pasan, pues va a aparecer. ¿Qué pasó con ese? ¿Qué pasó con ese, este... Ay, ya. con ese botón, no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Quiero poner algo así, simple nomás, ¿ya? ¿Cuántas tiritas he puesto? Seis, si no me equivoco. Uno así. Otro así. Y otro acá. Con tiritas. Y el solcito lo voy a poner acá. Ay, ¿ya? A mí no me gusta, dame una patasca mejor. <ríe> <El accesorio. ríe> claro, pues va a parecer un botón pobre, ¿no? Un botón pobre. A ver, vamos a ver. La silicona se ha portado muy bien realmente, como les digo. No ha hecho corto. Siempre mi miedo era eso, que algún día... Este... Me olvide. Y llegó el día y me olvidé. ¡Hola, Vilmita! Yo acabo de comerme una tortita de chocolate. ¡Ay, qué rico! Yo también tengo hambre. O sea, hambre de comer un, un dulce. Muy bien. Vamos a colocar primero como una X. Estas cositas las dejo para que vean cómo lo hago. Otro puntito acá y otro puntito acá. ¿Saben qué me hace acordar esto cuando trabajaba para el, para el nido y tenía que hacer mis, eh, mis temas generadores? Ya está. Ahora sí, el botoncito. Quiero un chocolate caliente de La Habana. ¡Ay, qué rico! Ayer estaba tomando Starbucks ella. El esposo le había traído Starbucks. ¡Quién como ella, carajo! Ya, el sol. Ese era el único que me faltaba. El solcito. Y el otro lado le pones una nube con gotitas. ¡Claro! Acá pues armé las nubecillas. Acá está, las nubecitas. Más nubecitas. Uno por acá y otra por acá. ¿Qué dicen ustedes? Ahí. No les digo que parece que estuviera yo este, en, mi, este, estuviera en mi jardín, en mi nido. Ya voy a, voy a ponerle a una un poquito de... Voy a levantarla un poquito a una. Yo acá tomando un cafecito recién pasadito. ¡Ay, qué rico la Silvita! Cari, yo dejé prendida mi glue gun... Dejase prender los churros. ¡Ah! ¡Ay, ya cállense! Ya me dieron hambre. ¿Por qué están hablando de cosas ricas? Yo me antojé mal. Me voy a pedir mi chocolate caliente con churros de Manolo. ¡Ah, no, sé sí ¡No, no, no, no! Para ti sola no. Pide para todos. Ya voy a levantar uno nada más. Ya, este de acá. No, pues Ceci, o sea, te, te pides para ti y las demás ¿qué? Las demás ¿qué? ¿Qué qué qué? Como decía ayer la tan linda la Cris, ¿no? Se vieron en esta clase de miércoles, ¿qué o okay? qué? ¿Qué o qué? Dice la la colombiana. ¿Qué o okay? qué? Ya, y ese lo voy a poner por acá. Yo creo que la, yo creo que lo malogré. Somos 38, Ceci. Somos 38, Ceci. Somos 38. Muy bien. Este lo voy a colocar por aquí. Y ya está. Miren. Entonces la fotito ya la colocan acá, pues, ¿no? Este es... ya, y ahí le ponemos las gotitas, todos los detalles al final. Quiero terminarla antes que se me vaya la hora. ¿Ya? Y terminamos como. Ya, este va así. Ahí lo dejamos. Tomando manzanilla con Kion y limón. <risa> ah, la Gaby, tomando manzanilla con Kion y limón. Eh, la Gaby no, no cree en nada. ¿Qué se quedó dormida? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has quedado dormida? Mira, este voy a poner acá. Todas las páginas deberían estar todas decoraditas, que se vean bonitas. Uh -huh. este de aquí es otra otra paginita que podemos decorar aquí puede ir otra foto por supuesto entonces las tiras son las que me ayudan un montón ya sea para echarlas hacia arriba o eh, en, en vertical o en horizontal en vertical, ven que yo no cojo las cosas que yo ya separé para el, la portada ya no cojo, ¿no? Porque si yo comienzo a decorar adentro de mi álbum y después afuera, para afuera ya no tengo nada, ¿cuál es la gracia? ¿No es cierto? Entonces, recuerden siempre separar lo mejor, lo más bonito, lo que les gusta más para la portada y la separan, la ponen a un costadito. En Lima con frío y en Cajamarca con un sol espectacular, ay, sí. Tomé una pastilla para el dolor. ¡Hola, Auri! ¿Cómo está, Auri? Tomé una pastilla para el dolor. ¿Qué te duele, Silvita? Está preguntando la Claudia. Ya, ahí está. Esto vamos a colocarlo y le vamos a poner... A ver, recuerdos. Puede ser, mira. ¿Ven? Yo estoy usando solamente las piezas que me han venido, ¿ah? Para que vean... ¡Ay, no! Que voy a necesitar troquel. ¡Ay, no! Que voy a necesitar... No, no necesitan nada. Con las piezas que esta chica vende... Eh, de la colección Pueden hacer su álbum tranquilamente ¿Ya? Hola, buenas tardes Dorita, ¿cómo estás? ¿Cómo está Dorita? Dorita, Dorita Ahí está Recuerdos Vamos a dejarlo ahí ¿Ya? Es súper sencillo El álbumcito, ¿ah? ¿eh? No me voy a demorar en páginas Porque si no nos quedamos hasta aquí hora Vamos a hacerlo súper sencillo. Aquí, ¿se acuerdan de esta? Ya. Vamos a poner un imán aquí. Aquí abajo vamos a poner un imán. Hola, mi brazo izquierdo, amiga. Hasta los dedos ya va pasando. Por favor, chicas. Nada de que algo les duele, por favor. A ver, sin te Eso es lo que no me he dado cuenta si tenía por acá la mano. Eso es lo que no había visto. Voy a traer un, un mágico. Un más acá un más. Un sea Un más vamos a ver. Vamos a poner ese imancito. Me gusta que estén aquí y que se conversen y se cuenten y se hablen. Me gusta, me encanta. Hola, saludos desde Terapoto. Hola. Kelly, saludos. Ahí está. Esto va a venir acá, ¿ya? se va a venir acá. Y, ¿dónde está el que había separado? Aquí. Este de aquí es el que había separado para que a la hora que cerremos este tipo sobre, lo colocamos ahí. Pero para eso necesitamos que el imán pegue bien. ¿Cierto? Donde está el imáncito? Ver. Ahí pegó. ¿Ven? Ahí pegó el imán. Así que... Mis, posteo las medidas del álbum. Claro, hice todo, todo, lo hice, todo, todo. Las medidas, no recuerdo que haya posteado las medidas, pero en los dos eh, videos está todo. Todo está este. Eni. Ahí lo vamos a pegar, ¿ya? Ahora sí, si pegamos este. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas chicas, estamos en la parte 3 Porque este álbum se dividió en varias partes Tuvimos el problema que no, no me pude conectar Me acuerdo que estaba en la playa Y la goma se, se aguó, ¿se acuerdan? Ahí se quedó un poquito como mojado mi álbum en una parte Ahí está Ya, entonces Este va a pegar y lo va a coger ¿Ok? Entonces ya pegamos el de adentro. ¡Hola, hola, hola! Es una bella colección. A mí me encanta. A mí me encanta. La colección es hermosa. La colección es hermosísima. A ver una vez que ya está colocamos, ya si quieren ustedes también forran acá los triángulos yo los forré eh, en la transmisión, pero ustedes si quieren pueden forrar los triángulos ahí está ahora sí, a la hora que se cierre este va a ayudar a cerrar, ven ¿Sí? por el imán Quiero picarones. ¡Ay, oh, ya está la otra! <risa> Están, pero. Cuidado, ¿eh? Estén muy. Ya, este sí queda ahí. Este quedó ahí. Voy a ver si le pongo unas palabritas aquí. Sonríe, puede ser. Aquí lo bueno es que pueden escribir, ¿no? Acá puede ir la foto y pueden escribir el día, el lugar de la foto, la memorabilidad que le dicen, ¿no? Esta va a venir ahí, sonríe, sonríe que la vida es bella. Uy, ya quieren picaron, todos quieren picarones. Bien, esta es la segunda parte, la segunda paginita. Aquí voy a poner otro de estos, Espérense. Florece, sueña, ¿qué le ponemos? Colorea tu vida. Ay, colorea tu vida. Uy, uy, uy apágate, apágate. No te necesito ahorita. Disfruta. Sueña. Porque acá se supone que va a ir... Aquí. Ahí. Ese. Queda. Un momento. Un ratito. Cuidado con los antojos. Oye, sí, cuidado con los antojos. Mis, ya están con antojos. Uy. Uy, ¿verdad? <risa> Ustedes sí son un vacilón. <risa> la muerte, son la muerte. Ahí está, un pequeño pop-up. Ahí seguimos. Y acá terminó. Acá no le hemos puesto nada porque esto va a pegar, ¿se acuerdan? Y acá tampoco no le vamos a poner nada porque va a ir esta piecita de aquí. Entonces no le vamos a poner nada. Y, ay, ah, nos queda esta que ya la, esta sí la terminé, ¿recuerdan? La terminamos esta. Esta no necesita... Esto no necesita nada. Aunque creo que acá, vamos a ver, antes de irme ya a terminar. ¿Se ¿Te pasa Fernando Williamson? Sí, pues se pasa la Williamson. Aquí no hay decoración porque esto lo decora. Vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Ajá, me faltó este. Este viene a ser como un sobrecito. Vamos a pegar este. Ustedes vienen a vacilarse, ¿no? vienen a vacilarse, me parece muy bien que vengan a vacilarse acá, muy bien, no se olviden de compartir, de compartir, mientras más seamos mucho mejor, compartan la transmisión para que vean cómo va terminando el algoncito, es un algoncito sencillo, facilito, aquí se me mojó la, la, la goma, se puso líquida, no sé si se acuerdan. Y se hizo así, horrible. Yo no sabía de Junko, fue novio de la Kardashian. <risa> ¿Cómo no vas a saber eso, Gaby? Es el chimichimi. ¿Cómo no vas a saber, querida? No te pases. No te pases. Vamos a ver acá, un momentito, vamos a dejar ahí. A ver, una tirita de las que me quedaron. Okay. Voy a poner una tirita. Por eso las tiritas no las pierdan hasta el final, hasta que terminan. Y ahí ya las pueden poner en un, paquete, en un papel, en una bolsita. Pero hasta que terminen, no boten las, las piecitas. Porque estas son básicas para hacer una tirita. ¿Ven? Pueden poner algo así, ahí. Ahí. A mí me gusta más eso. ¿Ven? Vamos poniendo por acá, por un costadito. Y vamos a pegar. Sal, David. Atentas todas. Porque al final, cuando termine, que ya vamos a terminar, porque esto solamente era la decoración. Voy a hacer un sorteo. Vamos a ver quién va a ganar el sorteo. Inolvidable. Florece acá. Aquí lo voy a poner. ¿Quién va a ganar el sorteo? Ahí vamos decorando. Y cuando ya, digamos, ya, ya está, ahí se queda. ahí me gusta. ya este es un sobrecito. Ya. Bien, vamos a amarrar acá. ¿Qué dice? Sí, claro, sus trabajos. Quería ver, te creemos. Cuando bu googleé poco para ver su trabajo salió como una... <risa> ¿Cómo no te vas a saber? ese, ese chichi, chimichimi. Ahí queda, ¿ya? Ahora sí, ahora sí viene lo bueno. A ensamblarlo. A ensamblarlo. Estas de aquí vamos a poder ponerlas cuando ya termino, ya lo coloco en donde yo ya quiero. Pero ya, al menos ya decoré lo principal, ¿no? Hola, hola chicas, bienvenidas todas. Ya. Ya. Lo que es importante es saber en dónde va a ir cada pieza antes de pegar cada uno de los pisitos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a poner flores y nubes? Entonces, eso sí o sí tiene que ir antes de pegar. Voy a recordar, aquí va este, y una nube iba a ir acá, si no me equivoco, y la nube, la otra nube iba a ir acá, así, ¿cierto? entonces yo ya voy pegando para ya saber porque estas no les vienen acá ya, entonces hay... salidita ¿eh? para que se vea así bonito, salido salidito salidito del horno vamos a echar pegamento sorteo, sí voy a hacer sorteo de las fanes destacadas sorteo de las fanes destacadas voy a hacer yo sé que a ustedes les gustan los sorteos, los premios. Yo sé, yo sé. Miren, por eso lo pego antes de... Antes de este. Ahí. Ya, además... Además... Hemos dicho que vamos a poner las flores. Si no me equivoco... He dicho que voy a poner una flor acá. Para que se vea bonita. Qué hermoso el arco iris, ¿no? Sí, es hermoso realmente. Voy a poner acá. Ahí. Miren cómo hago que salga y sobresalga. Oh, no soy fan destacada, pero igual me gusta siempre los proyectos. Gracias, Cintia. Ya saben que para ser fans destacadas, para hacer fans destacadas siempre tienen que estar compartiendo los, los tutoriales. Eh, dándole like a las publicaciones y la vuelve, eh, Facebook las vuelve fans destacadas. Ya, miren, miren cómo lo voy poniendo así, sobresalido, es la idea que sea sobresalido. Está quedando hermoso, gracias chicas, está quedando hermoso, gracias, ya, ahí está el shaker. Yo lo hice solamente con lo que me vino en el pomito, lo que me mandó ella, ojo, ¿eh? Yo creo que ya lo voy a colocar acá. Ya lo vamos a pegar. Y de frente ya con la pistola de calor. Miren, todavía no he, no he pegado esto, ¿eh? Pero como para mí es importante ver cómo va a quedar cada uno, porque todo va a sobresalir, entonces voy a pegar el shaker. Oh, y El, el calor lo, lo, lo empañó un poquito. Facebook también te quita. Ya está muy lindo. Gracias. Miren cómo empañó. No sé si se dieron cuenta, pero empañó un poquito el calor. Lo empañó la... Ya se, me imagino que poquito a poquito se va a... a se sí, sí, sí. Se va yendo. El empañado. Ya. Estos van a ir acá. ¿Se acuerdan? Los vamos a poner acá nomás. Ahí. Y también que sobresalgan. Yo no tengo problema de que sobresalgan. Ay. Gracias, chicas. Todavía no está pegado. Ojo. Todavía no está pegado. No está pegado todavía. Aquí ya. Este de aquí va a venir por acá. Saludos desde Arequipa. Está lindo. Gracias. Saludos, chicas. Saluditos. Miren, este yo, yo el de acá, quiero apoyarlo con el botón. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué he dicho yo de los botones? ¿Qué he dicho de los botones? Que tienen que tener... Que tienen que tener sus botones. Sus hilitos. Qué lindo y fácil lo trabaja usted. <risa> bueno, yo creo que ya también un poquito la experiencia, ¿no? Yo creo que un poquito la experiencia, pero si ustedes trabajan así diariamente como lo hago yo también, van a ver que también van a, a trabajar rápido. Acuérdense que este, este tutorial ya estaba. Aquí solamente es la decoración, un poquito. Un poquito de la decoración. Gracias, su aguja tiene que tener su aguja. <ríe> sí, ¿no? La vamos a poner por acá y este por acá. Hoy día dije, como sea, tengo que terminar este álbum, qué vergüenza. ¿Desde cuándo estoy que lo voy a terminar y no lo termino? Pero ha sido por la chamba, No, no porque estoy relajada, ha sido por la chamba. hemos estado chambeando duro y parejo con la cari entonces no podría decir si sí, ya acá estoy haciéndole como un, un lacito lindo me encantan los colores gracias Anabela. con la práctica ya se hace menos complicado hacer proyectos así es eh, así mismito es ya esto lo vamos a poner acá yo quiero que venga ahí para que el hilito se salga así ok ya, ahí muy bien y vamos a ponerle un poquito de micro poroso de este gruesito, del gordito este blanco porque no quiero que baile acá no quiero que baile entonces lo que tenemos que hacer es levantarlo, darle un poquito de acá miren, ahí Ahí voy a bajar un poquito para que lo vean. Ahí. Ahí lo voy a levantar. Cosa que pongo la flor y ya no se va a, a chancar ni nada. ¿No? ¿Ya? Y es blanco encima del microporcito. Sí, es hilo encerado. Ah, estaban preguntando qué hilo es. Es hilo enceradito. Este va a ir acá y este acá. Me encanta, me encantan las flores que tiene este. Perfecto. Vamos a pegar. A ver, ¿se desempañó? Sí, se desempañó, felizmente. Ya, botón. Vienen tres botones eh, en la colección. No, bueno, no vienen, tienes que comprar los botones, ¿no? Pero combinan lindo con la colección. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner este con este. Bien power esta pistola. Bien power. Yo dije, ya se quemó todo. Ahí. La hoja es la flor hacia abajo. La hoja de la flor hacia abajo. Ya, muy bien. La hoja de la flor hacia abajo. Muy bien. Gracias por ayudarme. La hoja de la flor hacia abajo. Ahí. Uh -huh. Ahí está, qué bonito quedó. Muy bien. A ver, voy a subir ahí un poquito. A ver, disculpen, así terminamos, ¿no? Así terminamos todas las desarmadas. Ya todavía no pego, miren, ¿ah? Todavía no pego, no pego nada. Por acá, este de aquí. Yo vi este de acá que también me gustó. También lo voy a levantar un poquito ustedes van a van a ver cómo trabajo a la hora que decora ¿eh? Este va a venir acá no, creo que con uno es suficiente así ¿vale? ah, con uno es suficiente y ese va a venir ahí ahí está hola Sandrita cómo estás Sí, está quedando lindo Lindazo, lindazo, lindazo Ya, a ver ¿Por qué ay, he dejado ay. este espacio aquí? ¿Por qué hemos dejado este espacio aquí? ¿Para qué? ¿Para poner qué? Es? A ver qué me dice Para poner la frasecita Pues mis cari. Una vez que yo ya he terminado Ahí recién voy a pegar todas las piezas ¿Ya? También vamos a levantarlo Vamos a levantarlo un poquito Ya está. Levantamos aquí. Aquí. Ahí. La frasecita, importantísima la frasecita para que se sepa para quién estamos haciendo el álbumcito ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Aquí. No sé si escuchan los gritos en mi casa. Porque hasta acá escucho los gritos de mi casa. Están renegando conservador y su tarea. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Este se sobresale también. ¿Lo ven? Todo se está sobresaliendo. La palabrita. Saludos. Hola, hola, saludos. Que No me vaya a quedar chueco, por favor. Ahí Ay, súper colorida, ¿no? A mí me ha encantado esta colección, de verdad, súper, súper colorida. Ya está. Esta florcita de aquí, frase, frase, saludos, hola Bibi, hola, hola chicas, a ver, déjenme ver si puedo poner por acá todavía uno. Este creo que lo voy a poner acá abajo, ¿no? Ay, creo que lo voy a poner Ay. Aquí vamos a ponerlo. los adornitos vienen en la colección en realidad es una colección completa este Carmen entonces me refiero a completa porque tienes, tienes la posibilidad de comprar, uh, comprar todo tiene el, eh, los, la colección en sí que viene así aparte, mm. aparte puedes comprar los die -cuts, no vienen dentro los ¿eh? die -cuts que vienen a ser estos de aquí las palabritas, aparte tiene otro que puedes comprar los botones, estos de acá que son preciosos, que yo los voy a dejar para un lomito, yo no lo voy a poner acá, he podido poner no sé, por ahí, pero ya es mucho para mí, yo preferiría guardarlos como para un lomito porque puedo hacer todavía otro trabajito, ¿no? Pero todo viene aparte, pero lo que, la idea es de que todo combina, es lo bonito, ¿no? Todo combina en la colección de cargos. No viene todo con la colección. Pero tienes la posibilidad de comprar. Bien. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Voy a poner aquí. No he pegado todavía. Ahí. Voy a ver si puedo poner este por acá. Y este por acá. Ay. Ahí, así, para que salgan eh, los arcoíris por todos lados. Ya. Ahora sí, como yo ya sé a dónde va, ahora sí ya me pongo a pegar, ¿no? Todo esto ya está. Ya está pegadito. Ahí está, se está cortado. Esto ya está. Aquí me falta este nomás. Está por la mitad. Ahí y me parece que aquí voy a pegar aquí. Eh, Sandrita, la colección la tiene Caro Cime de Scrapati Pura. Esta es la colección de Carito Cime de de Piura. Ya, ahora sí, como ya estoy segura. Es más, yo creo que todavía puedo ponerle una nubecita por acá. ¿no? Un ratito. Voy a comprobar eso. ¿Ya? Sí, sí puedo. Ahí la voy a poner. Ya, ahí. ya, ahora sí. Una vez que ya está, ahora sí me voy con mi Taqui, mi Super Taqui. Puse pausa. Gabi. Esa Gabi. Oye, el, el aquí últimamente me está haciendo pasar una vergüenza, soy, ¿eh? Voy a ver. Ay, ahora sí. Ya. Ahora sí, pues, ahora sí. Fatma. Uh, le está viendo la Gaby. <ríe> oh. Ya son las 5 Ya tenía que terminar una hora. Mira, soy casi perfecta para, para terminar, para organizar. <risa> miren, tengo que dejar espacio arriba, los costados, igual. Todo que tenga en la misma medida, ¿no? En Lima le estaba vendiendo Scrapbook Dream. Pregunten, quizás tenga. Ah, sí, sí, sí, verdad. Me parece que es su sobrina, este, la Gaby, de, de ahorita. Ahí está, miren. Me parece que es su sobrina. Y este va a venir aquí encimita. Igual con taquita aquí. hermosa. sí. Sí, hermoso. Yo recién he terminado, estoy terminando el albuncito que había terminado en el grupo. En la página realmente me demoré un montón. Disculpenme, están las dos partes, están en el YouTube. Pasen por el YouTube para que me eh, regalen un like, se suscriban, ¿ya? Eso nos ayuda bastante a nosotras quienes trabajamos en este, en este mundillo. A ver, ya. Ahora sí, pegamos acá, tiene que tener la misma medida. Vamos a dejar el mismo lado por acá, el mismo lado por acá y el mismo lado por acá. Hola, regresó. Regresó la Auri. ¡Auri! Están preguntando si tienes la colección. Están preguntando, amiga. ¿Tienes la colección de... de, de Carito? Tienes todos mis likes. ¡Ay, tan linda, Laura! <risa> ¡Auri! ¿Tienes la colección de nuestra amiga Caro? Cuéntanos. Cuéntanos, Auri. ¿Quieren saber las chicas? Sí, chicas, todavía. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Ahora las tiene, así que pueden ir a buscar eh, la colección. Por lo pronto, ahorita voy a yo eh, sortear una en este momento. Pero la que no se gana la colección se va a donde Auri, a Scrapbook Dream, y se compra su colección. Ahora, ¿tienes también eh, los botoncitos, todas las cositas que, que llegaron? Yes, dice. Yes. Es Audi, es una linda la Uri. Ya, hemos terminado. ¿Dónde está mi tapa? Por fin la terminé. Era para terminarla ese día, pero Facebook me puso, me puso muda y ya no pude terminarla. Pero ahí está. Dice, si dice que sí tiene, entonces tiene también estos detallitos que son bonitos, que ya si ustedes quieren hacer un álbum con lomitos, miren qué bonitos, ¿no? Ya, a ver. sus botoncitos, todo. Ya, muy bien, ya está terminado. Voy a apagar acá, no me voy a demorar más porque solamente dije una hora para poder hacer el sorteo, ¿ya? Bien, a ver, vamos a levantar. El proyectito, esta es la idea, así queda, ¿ya? Ustedes ya si quieren le pueden poner una cintita. Ahora sí lo vamos a abrir así bonito para que lo vean cómo quedó al final. ¡Quedó hermoso, sí! Ya yo después le pongo unos detallitos, ¿no? Pero yo lo que quería era que... Vean ustedes cómo quedaba ya el proyecto terminadito. Ahí está. Ya con, eh, con las fotos, pues ya es otra cosa porque se va levantando, ¿no? Ahorita está así, pero se va levantando. y estoy estoy usando... Estoy recién pegándolo. Ya, vamos a verlo ya. Ahí está. Me encantó. Háganlo, chicas, porque queda bonito. Acá me falta algo voy a decorar acá. Ahí está. Vamos a ir abriendo. Vamos por acá. Acá me falta... Acá voy a poner así, así voy a poner. Sí, le faltan flores, ustedes, ustedes ya saben. De flores, flores por todos lados. Ya, aquí también, ya lo estoy abriendo completo, ya. Muy lindo, me gustó, ay, qué bueno, que les gustó, quedó bello, Miss. Qué creatividad. Ay, gracias, chicas. Primera vez que hago algo así, ya, de aquí viene este, la otra tapita. Ahí tenemos un pequeño pop-up, pequeñito nomás, con... El, el fondo, aquí tenemos otro. Aquí usan flores, definitivamente. A ver, este se salió. Este se abre así. ¿Por qué se ha pegado con él? Debe haber algún imán acá, ¿no? Ahí está. Aquí está el otro. Este se abre. Luego viene este, que es el que a mí no me gustó cómo quedó porque se arrugó un poco. ¿Se acuerdan esa vez que se mojó? Pero bueno, ahí está. Y luego viene este. ¡Patty, no te vayas, Patty, que tengo una sorpresa para ti! Miren, Patty, Patty Saavedra, no te vayas a ir, ¿ah? ¿eh? Miren, miren, miren, miren. Y este es el desplegable, tan bonito. Acá tiene un sobrecito. Y se acabó, por fin lo terminamos, por fin. ¿Quién se va a ganar el kit de papel? ¿Quién se va a ganar? A ver... ¿Quién se va a ganar el kit de papeles para que haga el albuncito? Ahí está. Este fue el resultado. Quedó el albuncito así cuadradito. Mira la nubecita. Ahí está. Ya. ¿Quién se va a ganar el kit de papeles? Vamos a ver quién se va a ganar el kit de papeles. Yo, dice la cari. Yo, dice yo, yo, yo, yo, yo. Yo me lo ganaré. Lo tengo así desarmadito, por, pero por si acaso está todo, ¿ah? ¿eh? Lo tengo desarmadito porque aquí es donde se abría y lo abrí, se desarmó, pero está completito, toditito, toditito, toditito. Está para que ustedes puedan hacer su Yo, dice la Ceci, yo, dice la Cintia Bernal, sortealo entre las presentes. Claro que voy a sortear entre las presentes, por supuesto. Yo, dice yo, yo quisiera, pero no. <risa> Quedó muy bonito, Cari. Gracias, María Melgar. Yo, Y eh, eh, Yo, dice. Ya, vamos a ver. No va a ser así de sorteo. O sea, como que sí y como que no. Va a hacer preguntas. Y la primera que vea que me responda, la escribo. No sé si me entiende. Y por eso me voy a ayudar con... Por eso me voy a ayudar con mi tablet. ¿Ya? Y ustedes van a ver a la hora que van respondiendo, porque después van a decir, ¡Ay, no! Yo respondí primero. ¡No! Yo respondí después. ¡No! Aquí, ¿qué se va a ver? Los que respondan aquí, por la tablet. La primera que responde por la tablet, porque recuerden que nosotros tenemos diferentes... Eh, ustedes lo van a ver diferente. Entonces, la primera que salga aquí, ahí, yo la, la marco. Ya tiene que haber dicho la palabra, la respuesta correcta. Ay, qué mal. Yo no la quiero desarmar. <risa> que se venga a Cucos. Se va a Pisco. Ah, su a Pisco. Bueno, si han estado desde el principio hasta el fin, van a, van a poder responder. ¿Ya? La, pri, la primerita que yo vea, miren, ah. Miren, miren. Miren, la primerita que yo vea. La primera que salga. Así les salga a ustedes primero que la que sale... Para mí, no sé si entienden, pero la que sale primerita para mí en respuesta a esa la voy a apuntar. ¿Ya? Por ejemplo, así estoy viendo yo ahorita. Mi mensaje llega después de varios segundos, pero no importa. Bueno, ahí sí se van a dar cuenta qué es lo que... Se queda en Vallehermoso, dice la Karina. Miren, ¿ven? Ya. Ahí va la primera pregunta y vamos a ver quién es la primera que responde. Aquí, según mi tablet. Ojo, ¿ah? ¿eh? Va la primera pregunta. Ya. ¿Qué es...? lo que yo odio en este mundo. ¡Rápido! Respondan. ¿Qué es lo que yo odio en este mundo mundial? Lo dije tempranito cuando empecé. ¿Cuánta tecnología? ¿Qué es lo que yo odio en este mundo? En este mundo. Lo dije cuando empecé. ¡Ay! Nadie contesta. La mentira. No es la mentira. Ya la Karina llegó. Que llegue tarde. Karina Williamson, que lleguen tarde, tiene un punto. Mira, la primera que me salió, miren. Después que dijo este Sandrita la mentira, ven ahí, sale la Karina diciendo: Llegué tarde, que lleguen tarde. Y ahí responden las demás: No ser puntual, impuntualidad, la impuntualidad, no ser puntual, no llegar a tiempo. La mentira no era, la, bueno también odio la mentira, pero cuando empecé la transmisión hablé sobre la impuntualidad, la envidia. <risas> sí, la impuntualidad, esa es eso es lo que más odio en este mundo, así que por favor si algún día ustedes me dicen mis Cari yo llego a las 5, ustedes tienen que llegar a las 5, si no llegan a las 5 me escriben a las 4 y 45 mis Cari no llego a las 5, llego 5 y 5. Y yo las espero y soy feliz Pero si no me llaman, me muero Ya, la impuntualidad Carihuí es su gemela, sí pues, la Carihuí es la gemela Ya, pero, eh, ya, ¿quién dijo después de Carihuí? Tiene razón aquí, este ¿Quién dijo después de...? Karim, Karim Charlotte Ella también tiene un punto Karim Charlotte De verdad, pues la verdad es que la Carihuí es mi Es mi alma gemela, entonces Sí, tiene razón Estoy poniendo a la siguiente que está hincharlo, ¿ya? Otra que es de, las de lo que hice primero. ¿Qué es lo que le hicieron a mi esposo <risa> eh, ahora, ahora en la tarde? ¿Qué es lo que le hicieron a mi esposo ahora en la tarde? Les estaba contando algo de mi esposo. Mentira, igual reclama, dice, pero era así. Una no, mentira. Mi internet está lento. Sí, pues, el internet también nos juega malas pasadas. ¿Qué es lo que le hicieron a mi esposo ahora en la tarde? Que yo les estaba contando. Masajes, Juana Córdoba. Eso. Juana Córdoba. Masajes. Des, des, descontractura. Sí, lo Quiero práctico. Lo masajearon. Ahí está. Laura la está casi así, como diciendo... Pero, eh, yo les dije, la que estaba desde, desde tempranito hasta el final... La que estaba desde tempranito hasta el final. Esas son las que participan. Masaje. terapia para el dolor de la columna. Muy bien. Masaje. En mi celular aparecí primera y me emocioné, pero luego recordé que mi... a <risa> ¡Ay! Me hacen reír. ¡Cochina! <risa> ¡Gaby! ¡Ay, la Gaby! Es un chiste, ¿no? La Gaby se pasa. Se pasa la Gaby. <risa> ya, una preguntita más de, de cuando empecé todo este, este show. <risa> una preguntita más. Este, ¿qué almorcé hoy día? ¿Qué almorcé? También salí diciendo que almorcé algo que me encanta y que no a muchas personas les gusta. ¿Qué almorcé hoy? ¿Qué almorcé hoy? Somos 38. Patita, ahí está la Carlita. Ahí está la Carlita. La Carlita Olano. Miren, es la primera que me sale. A ver. Ahí está. Después de que Gaby RM dice cochinaditas, Carlita Olano dice patita, patita, sopita, patitas. La carina, sopa, sopita de verduras, sopita de verduras con patitas, sopa, sopa, patitas. Pucha, Todos lo han dicho. <risa> sopa de pata, patita, sopa de patita. Sopa de caracol, sí. Eso dije tempranito que me gustaban las patitas y había tomado mi patita. Ya, ahí está. Cariwi, Karim, Juana Córdoba y Carla Hollande. ¿Quién más? Una pregunta más para ver entre ellas quién se gana la colección. Sopa de verduras, qué lindo quedó. Sí, quedó lindo. Quedó linda. Muy bien. A ver, una última pregunta. ¿Qué dice? Ya, Mico. Ya. Eh, ¿Cómo se llama la colección y de quién es? ¿Cómo se llama la colección? Tienen que ponerme todo junto. ¿Cómo se llama la colección y de quién es? La colección que hemos trabajado, ¿ah? ¿Cómo se llama la colección y de quién es? Ya, con esta última ya hago mi sorteo. ¿Qué pasa? ¿No me llega? Oye, no estás bloqueada. <ríe> la, la maca. Ay, chicas, no leí. Disculpen. No leí. Eh, eh, acá me sale, a la primera que leo es Eni Díaz. La maca. La maca me ha salido como fan destacada. Mira, mira. Color, colore, carosime. ¿Ya? enidías Díaz. Sorry, sorry, no sé qué pasó, pero miren. no Otra vez, antes de volver a hacer una pregunta. A ver, a ver, vuelvo a entrar, ¿ya? Vuelvo a entrar, vuelvo, vuelvo a entrar. Vuelvo a entrar. A mí también se me va el internet, no crean, ¿ah? Ya. Ahí está, de carosime. Ya, carosime, dice sí, sí, sí. Caro me Ya, ahora sí, con ellas, con ellas hago mi eh, sorteo. ¿Ya? ¿no? Mi sorteo. A ver, me voy también a las fans destacadas porque hoy día hago sorteo de todo. Fan destaca Otras preguntas. ¿Quieren más preguntas? Hace tiempo soy tu fan destacada. Necesito troce. Ya, otra preguntita. La última pregunta. La última pregunta. La última pregunta. Ay, ya no me acuerdo qué cosas más les he dicho. Les he dicho tantas cosas en el tutorial. Colores. Genial, dice genial. Hace tiempo soy tu fan destacada. Eso. Ya no me acuerdo, chicas, qué otra pregunta les puedo hacer. Yo creo que con ellas ya es suficiente. Les voy a mostrar las cositas que voy a sortear a mis fans destacadas. Esta listita es para el sorteo de la colección de Carito. ¿Ya? Ahí lo dejo. Además, tengo para mis fans destacadas. A ver. Tengo para mis fanes destacadas. No sabía que era mi fan destacada. Estos regalitos. A ver. Voy a sacar mi Y tengo estos regalitos. Voy a sortear dos regalitos. Todos participamos. La señal no ayuda. Sí, pues. Estoy en el Montecito en provincia. Ajá, pobre lío. Pero era fan destacada. ¿Cómo se llama? <risa> La Alicia. Ya, no. Acabo que... Ay, ay, ay. Ya, hay dos regalitos para panes destacadas. Este es el primer regalito. Voy a regalar este blocito de 6x8 de Amy Tangerine. A mí me encanta Amy Tangerine. Tiene colores lindos. Miren, miren la colección, es hermosa. Tiene eh, unas bicicletitas, tiene como para hacer un albumcito bonito. Les estoy mandando mis famosas este, cintas brillosas, doradas y plateadas. Les voy a mandar de regalito un sellito. Miren que bonito este sellito de Ranger. Ahí está, hasta el precio tiene, de Ranger. Además, unos corazoncitos de estos que yo compro a veces que me voy a Galdías. Compro esos corazoncitos doraditos. Además unos stickers, ahí están, unos stickers como para niño, otros stickers ahí, ¿lo ven? Qué bonitos, ¿ya? Y una colección grande de 12x12 de Paper pack Este es mi primer regalito, el primer regalito para la primera fan destacada. Lindo, bello, muy bien. Ahora, otro regalito que tengo acá... Hoy día estoy regalona, regalona Hoy día la mi cari está regalona A mí, dice, fan destacada, bien des destacada Sí, pues, bien destacada la, la maca Bien, aquí Esta es otra colección Esta es una colección de Princess Perfect Princess by Lori Qué bonito, es de Eco Park Ahí está, viene con sus cortes, Sus die cuts. es linda la colección Bello, dice Oh, Eni, también eres fan destacada Mira, si no ganas por un lado Ganas por otro lado otra de las de los corazoncitos tipo perlitas blanquitas. Luego unos stickers. Esta ya lo tiré más como para bebé, los colores. Ahí está. De Karen Foster. Unos stickers tan bonitos. Miren, pueden hacer tarjetitas. Aquí hay otro. De Baby Girl. Ahí están unos stickers. Otra colección pequeñita de Scrap Mood. Ahí está. Bien, bonita es esta colección. Los colores son lindos. Ahí están los papeles. Mm, están hermosos. ¿Qué más? Le voy a mandar este sticker de Girls. Ahí está. Ahí. Miren, es bien bonito. Tiene eh, alto relieve. La regalona. La regalona soy yo. Sí. Te sigo, me encanta tu trabajo. Gracias. Hashtag <risas> miscar la regalona. Justo para mí. Álbum de bebé estoy haciendo. Muy bien, Jessy. ¿Eres fan destacada Sí, muy bien. Qué feo sonó eso. Okay, baby. Be miren estos de acá. Yo siempre ando comprando cositas ahí. Este me costó no me acuerdo si no Miren, 9.90. Y miren qué bonitas estas gemas. Siempre estoy buscando para mis fans destacadas Siempre. Y este eh, se lo compré a esta chica que, me, que, me, que se estaba yendo de viaje. Ahora les voy a enseñar unas cositas que me mandó de regalo. Es un folder de embossing de Kaiser Craft. ¿Ya? Se lo compré porque me gustó Pero luego me di cuenta que tengo uno igualito Así que va a mi fan destacada Ya lo tenía así guardadito en sus En sus paquetitos Hasta con el nombre de, de la marca y todo Ya, ese es el segundo Premio, ¿Ya? Ese es el segundo Premio y ya vieron el primero, así que nos vamos En estos momentos a la captura De pantalla para ver A ver, captura de pantalla Me dicen si están Viendo el sorteado. ¿Ya? Primero con las fanes destacadas. Aquí están todititos las fanes destacadas. Todas. Absolutamente todas las fanes destacadas están aquí. Todas las que están ahí, que son fanes destacadas, están acá. Hashtag Miscar y la regalona. Sí, es verdad. Súper lindo. Lo veo que lindo. Gracias. Muy bien. Se ve bien. Listo. Ahí está. Eni Díaz, Vanessa Fernández, Sarita Salazar, Jessy Chapillín, Ken, Lula Farfán, Aura Cecilia, Marisa Delgado, Olivia Napa, Pao Beto, Marisa Rojas, Isabel Campos, Karina Vega, Sandra Inostroza, Evelyn López, Yurisa P.C., Janet Mendizábal, Men Men Mónica Flores, Elena Elizabeth Oliva, Dalma Cabero, Marilu More, Liofer Hernández, Silvita Gárate, Rosa Flores, Elizabeth Cubas, Sumizu Cáceres, Anabela La Torre, Pau Isazot y Mari Carmen Caballero. Cuando la vi Mari Carmen Caballero dijo, ah, sé que también es mi fan destacada, qué suerte. Muy bien, suerte a todas las fans destacadas que vamos a hacer el sorteo. Janet se me fue por no entrar unos días. Ay, así es. Así es. es pues así. Yo no sé por qué se porta así. ¿pain? Pero puedes recuperar, ¿ah? Puedes recuperar tu diamantito. Muy bien, ahora sí. Vamos a sortear. Número uno. Ahí. Y vamos a ver quién sale. A ver. Sandra Inostrosa. nos. Ay, he puesto doble Z. Que burra la misca. Inostrosa con S. Está la Sandrita Inostrosa. Alicia, ya no eres, ¿no? Sí, pues yo me había dado cuenta que ya no eres. Sandra y Nostrosa está ahí. Voy a echarme con el mar porque nunca sale. De verdad, tampoco no sale la C. Yo le quito los diamantes. Suerte a todas las fan destacadas. Sandra y Nostrosa es la que ha ganado el primero. El primerito de color, ¿ya? Sandra y Nostrosa. Ahora vámonos. Todas las feas. Voy a volver a poner uno. Voy a buscar a Sandra y Nostrosa para sacarla. Sandra y Nostrosa, Sandra y Nostrosa. acá está. Chicas, tienen que venir a recoger, ¿ah? porque después. Ahí me no, la vamos a ahí. Ya. Sandrita y Nostrosa. Vamos por el siguiente. ¡Ah! ¡Qué suerte! Mira. Enidías. Eni Díaz se ganó el último, el de bebé. Creo que ella dijo que quería de bebé o no. Díganme, por favor, si ella dijo que quería de bebé. Me parece que ella dijo yo quiero de bebé o estoy mal. Eni Díaz, eni Díaz. Yo voy a recoger con vas con brazos, me das <risas> Eni, felicidades Tienes el de bebé ¿Ya? El de bebé Ahora voy a borrar a todas en este momento Y voy a sortear El álbumcito, El albucito, perdón Voy a sortear El, este Acá la colección de papeles, ¿ya? Vamos a poner a Cariwi Porque ella Ella participó Vamos a poner a Karim. Carlin, Charlotte si está, Ah, este sí es en vivo, ¿ah? ¿eh? Tiene que estar ahí Si se ha ido, piña Carlin, Charlotte Juana, Córdoba Ay, me estoy poniendo mayúscula La carina se pasa Juana, Córdoba Juana, Córdoba Carla, Olano ¿Están? Digan presente, ¿eh? Carla, Olano Y Enidias otra vez Ay, con H, ¿no? En días. Hoy de repente tiene suerte la y si se gana. Karin Charlotte, vamos a ponerle con la K. Todas tienen que estar en vivo, ¿ah? ¿eh? Este sí, tienen que estar en vivo, en vivo y en directo. Y a todo color. <ríe> Emocionada la ENI Solo pongo gracias. Las demás se fueron. Presente, presente. Están diciendo presente. Tenía sueño. Presente, Karin Charlotte. Presente. Suerte, suerte a mí. Muy bien, jajaja, lindo, estoy feliz Perfecto No hay nada Se fue por mi nombre Ya, voy a poner el número va Este de acá es para La colección de colores Para que puedan hacer el álbumcito que yo acabo de hacer ¿Ya? A ver, a la una, a las dos Suerte a todas ¡Ah! ¡A ver! ¿Quién salió? Karín Charlotte, Karín Charlotte se ganó su colección de colores, de colores. Karín Charlotte, ¿está o la, o la sacamos? A mí me parece que ha dicho presente, a ver. Karín Charlotte tiene que decir presente. Karín Charlotte, estás ahí, querida. A mí me parece que yo he visto. Ahí está, ahí está. aquí estoy. Muy bien, ya. ¡Te lo ganaste, Karin! Ahora sí, regreso, regreso, regreso a mi pantalla. Del escritorio. Ya, muy bien. Se lo ganó Karin Charlotte. Aquí está, Karin Charlotte. Tu colección hermosa para que puedas hacer el albuncito que has estado conmigo durante todo ese tiempo. Vas a poder ver la, los tutoriales por YouTube sin si necesitas. Dijo presente. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, Karin Charlotte se ganó este... Mi amiga Eni, Enia, ¿no? Enia, voy a apuntar hoy porque después me olvido. Tiene que venir a recoger a Enia Díaz, ¿no? Eni, Enia Díaz. Se ganó este y la amiga, vamos a ver acá. La otra amiga se ganó este, que es Inostrosa, Sandra. ¿Está? ¿Está Sandra Inostrosa? Por favor, me dicen Eni. Muy bien, Eni Díaz. Ya. y el otro es, nada me gano, no se pasa, nada se gana la carita Muy bien, eh, por favor se contactan conmigo para venir a recoger sus premios, ¿ya? Todas, todas, todas, por favor, todas. Bien, quería eh, contarles una cosita, una cosita antes de irme. Una cosita. Les voy a mostrar un premio para las administradoras. <risas> premio para las administradoras de la página. Voy a enseñarles una cosita que ha pasado... A ver, quiero que me digan ustedes Esta es Recuerden que esta página se llama Scrapeando con Miscari Oficial Esta página tiene un grupo Que se llama Scrapeando y compartiendo con Miscari ¿Ya? Aquí en este grupo, miren qué cantidad De personas hay, a ver Ay, espérense, espérense ¿Qué cantidad de personas hay? ¿Lo ven? ¿Ven el número? Uy, ¿dónde está el número? Ahí está ¿Ven el número o no ven el número? Ahí está. ¿Cuántos? Eh, ¿Qué número es? Por favor, me pueden decir. Más sorteos. Cuenta el chisme. El cablatot. ¿Cuántas personas hay ahí? ¿Lo ven? Falta una personita. Una personita para que lleguemos a... 5.000. Y les cuento... Les cuento... Que ya hay una ganadora... 5.000. Pérese. Miren, en esta partecita de arriba dice que alguien está pidiendo entrar al grupo. Y yo creo que es alguien que está aquí conmigo. Entonces voy a darle un premio especial a esa que está pidiendo entrar para hacer la número 5000. Vamos a entrar aquí a ver. Y hay una solicitud pendiente. Voy a abrir. Y miren quién está. Esta es la primera porque esta es la última. Pero esta es la que estaba pidiendo que no, lo, no, no le llegué a dar el acceso porque quería darle un premio en vivo y creo que la vi por ahí. Estará por ahí. Pati Saavedra. Pati Saavedra, ¿estás por ahí? Yo te dije, no te vayas. ¿eh? Yo te dije, Pati, no te vayas. Porque si no está en vivo, no puede, eh, no puedo dar el premio. Está Pati Saavedra, ella viene a ser la número 5000 del grupo. Del grupo, ¿ya? Porque en Scrapeando sí estamos más de 6.000. En la Academia casi mil Pero en el grupo, porque tenemos un grupo, ella sería la número 5.000. ¡Ahí está, Pati Saavedra Te voy a probar en este momento. También voy a probar aquí a Estefanico Aguila que recién... Y voy a darle un premio a Pati, pues. Porque es la número 5.000. Recuerden que hay un grupo. Entren al grupo porque ahí también hay actividad. ¿Ya? Vamos a ver qué le vamos a dar a Patti. Patti, ¿estás o no estás? Patti, acá tengo varias cositas que son las cositas que yo utilizo para dar regalitos. ¿Ya? Vamos a verla, Patti, ¿qué querrá? Voy a ponerle... Voy a ponerle varias cositas ahí para que ella escoja. ¿Ya? A ver, Patti, tienes que escoger un sellito, tienes que escoger un blocito de papeles... Si quieres de bebé, de bebé? Yo, la mayoría que tengo son de bebés. Mira qué bonito. Mira. Ahí está. A ver, vas a coger cuál quieres ya, ti. Después tengo grandes, pero grandes no. Ya. ¿Cuál de esos quieres, Patty? A ver, ¿está la Pati o no está la Patty? Sí, mis, aquí, dice. Aquí, aquí, aquí. Se corta mi internet y no puedo ver todo. Oh. Pati, ¿cuál te gustaría de estos dos hechitos de Mabelita? Este de aquí de bebé o este de palabritas, uno. Yo fui la 3,500... <risa> uno de estos. Y de aquí puedes escoger este de aquí que tiene sus die-cuts y sus... Mira, tiene sus, eh, sus chapitas y sus die-cuts. Este también es de Scragmore, de bebé. Este viene así, conjunto. O puedes escoger este verdecito, que es como para niñito. También es lindo, es de Pebbles. O este celestito, este sí no tiene die cuts. Este acá también puedes escoger. O este, ¿cuál quieres? Yo creo que te conviene este, este te conviene. Ántala, Sello con palabras, sello y palabritas. Muy bien, sello palabritas. ¿Y cuál quieres de, de los...? De los papeles. Yo seré la 5.002. Me dan... <risas> entren, entren, entren. Estoy gana estoy dando premio porque ha sido la 5.000. Este, Patty. ¿Te gustaría este de aquí? A ver, que me... Yo soy el 5.002. Este que está completito. Block Pebbles. Ya. Muy bien. Este de aquí. Ya, estos todavía quedan para mis fans destacadas, ¿ya? Ahí está, este es el premio que va a irse donde mi amiga Patti Saavedra, por ser la número 5000, ella ni siquiera tenía la más mínima idea que le dije, quédate ahí Patti, quédate, porque la había visto que quería entrar al grupo. Así que ahí está tu regalito Patti, comunícate conmigo para poder mandarte tu premio, el blogcito de Pebbles más tu sellito de de, de Mabelita que están tan bonitos Estos sellitos que ahora los vamos a usar Ahora para su aniversario, ojo, ah ¿eh? Atentos porque vamos a usar estos sellos para el aniversario Muy bien Ay, qué bien Yo avisé, tengo premios. sí así, la Karina me avisó Cari, ya vas a llegar vas a, a 5.000 en el grupo Muy bien, chicas Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por la compañía Les voy a enseñar, antes, antes, antes de irme Les voy a enseñar eh, unas cositas que me mandó, ustedes se acuerdan de la chica, de la chica, de la chica, que se estaba yendo de viaje, ya, se, ¿se acuerdan o no se acuerdan de la chica que se estaba yendo de viaje, Claudia, ya, me ha mandado más regalitos para mis fans destacadas, porque yo realmente ya más papel tengo un montón, Daika tengo bastante, miren qué lindo este de Daika, es una hermosura, Obviamente me lo ha regalado no para mis fans destacadas, me ha regalado para mí. Pero yo lo voy a poner en el grupo de fans destacadas. Miren qué hermoso este Dai, que es una belleza. Aquí me gusta porque tiene mezclado... si ¿sí, tiene niño o niña? A ver, a ver. Quiero recordar. Ah, no, puro niño, ¿no? Es una belleza. También va a ir a mis fans destacadas. Este blog de Bobani, que también me ha mandado de regalo... Claudia, ¿se acuerdan? Ya, ya se fue de viaje y me mandó una cajita y me dijo, te voy a mandar unas cositas. Toda linda ella. Miren este. ¿Qué cosa creen que es? Cuando yo lo vi dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ay. Ay, perdón. Ah. Me ha mandado estas efémeras. Todo esto va a ir a fan destacadas, ¿ya? Miren este scrap también, ese es el que los estoy dando también para, para ustedes. Me ha mandado esto. Miren, esto sirve tanto para nuestras perlitas, para nuestras cositas, ¿no? Nuestro, nuestros eh, embellecedores. También me ha mandado, también va a las fanes destacadas. Miren esta cinta, qué bonita. Toda esta caja va a ser para fanes destacadas. Miren qué bonita. Súper linda. ¿Ah? ¿eh? Tengo, tengo igualito, así que va para ustedes también. Tienen que ser fanes destacadas. Tramper, sí, es una cinta doble faz gigante, miren, gigante. Me encanta, porque estas son buenas. Es doble cara de Elizabeth, miren, hermosa. ¿Qué se va a llevar esta chica? Pues de viaje ni hablar? Y a mí me va a convenir, pero perfectamente. Esto sí se queda conmigo, ¿eh? Ajá. Esto se queda conmigo porque tu sí lo necesito Los papeles, esas cositas como tengo, chicas. Yo compré con ustedes No le había visto nunca esta cinta de este tamaño. Ya, cintas. ¿Qué más me ha mandado? De estos de aquí, tengo varios también. Me ha mandado este de regalo. Es lindo, lindo el color. Es una hermosura. Así que también va a ir a mis fans destacadas. A ella le compré estos polvillos, ¿se acuerdan de tipo aterciopelados? Ajá, ¿se acuerdan? Que los comenzamos a, a quemar con la pistola y se, también me mandó ese de regalito. Va para mis fans destacadas. A ver, ¿qué más? Oh, oh, oh, oh, miren. Miren, el pomazo que me han mandado de regalo. ¿Ustedes saben que cuando me mandó la caja le dije, este... Ay, gracias, ¿cuánto es? No, me dice y todo lo que me has para vender. Miren, me mandó todo un pomazo de brillo hermoso. y glitter que me encanta y Vicente. Ah, este sí no va para la zona de esta caja. Porque este sí necesitará mi cariño y tiene mejor, ¿no? Pero ahí está, de repente por ahí puedo hacer unos pomitos chiquito a ver me ha mandado este distrés ma, a ver como esto está nuevo no me imagino eh, así lo ponen para así ah, nuevecito ahí está ajá va para las canes destacadas también a ver a ver a ver acá ¿Qué más me ha mandado una cajota me mandado, ahí está de dónde el glitter dónde lo ves mucho brilli brilli ¿Te puedes escarchar el cuerpo? <risa> sí, me puedo escarchar el cuerpo. este como <risa> Lo que me gusta es que la escarcha. No sé si ustedes la ven, pero es como bolitas. Y esta es la que me gusta para mis flores. Esta, la que tiene como bolitas. Ay, sí, para mi brilli brilli <risa> Y a estos hilitos también me han mandado. Miren, de colores de American Craft. También va para mis fones de esta acá. Ya saben, las fones de esta acá van a tener buenos premios. Las siguientes... La siguiente vez he A ver, ¿qué más tengo? Tiene estos sellitos que me ha mandado ¿Eh? Miren, qué bonitos como para Halloween ¿Mm? Nuevecitos Bien bonitos To me, from me Ay, qué chéveres Ya, fans destacadas de también Vayan a compartir Compartan Miren este guamito De melanch para el próximo evento, me voy a escarchar completita. Sí, es verdad. Para el próximo evento. Miren, ¿se acuerdan las que siempre estamos usando como que se parecen gotas? Eh, hermosas las melanchas, miren, diferentes tamaños. Grandes, medianas, chiquitas. Compartidísimo. Por eso deben ser fanes destacadas, chicas. Miren, diferentes tamaños. Son hermosas, hermosas. Cuando yo vi la cara y si me la han mandado, dije, ¡guau! Wow, todo lo que me han mandado, tan pues, linda! Ahí está, ¿ven? Esto sí para para Miscari, porque así es la Miscari necesita, no tiene. Cuando la Miscari no tiene, no puede regalar. <risa> a ver, te envío un troquel con consejo de Halloween para que haga juego. ¡Ay, gracias! Está la Auri, me va a mandar, ¿ves? Para ustedes, ¿ah? Para ustedes me va a mandar la Auri. Para que me. Ay, para que comparta, qué lindo. Sí, parecen vidrio. Me han mandado este de aquí. Que este. Son florcitas. También va para las panes destacadas. Este memento tux, tuxedo black, black. Ajá. Es para eh, echarle al. A la almohadilla, ojo, ah. ¿eh? Ya, va para las panes destacadas. ¿Qué más se han mandado? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Aquí dado full sellitos. Y esos son los stickers que ahora les he estado poniendo ahí a las chicas. Miren, full stickers. ¿Ah? Preciosos de mi familia. así voy a ir poniéndole a cada uno uno para que, que tengan, ¿ya? Además, me ha mandado estas planchitas y mantas Ahí está. ¿Cuántas flechitas por. por? Ay, tres. Creo que hay dos o tres? O cuatro, creo. También van a ir a ponerse destacadas porque yo tengo. Yo no necesito esto, yo tengo como yo me gusta compartir, les voy a dar a ustedes. Miren estas. No sé si han visto trabajar a la Miss Lali. Estas. También tengo, también va para las de esta casa. va para las de esta Todo lo que me ha mandado a mí. Esta sí no va para ustedes. Pero miren qué bonita esta Polsetia. Díganme si no es hermosa. Chicas, ¿siguen ahí o se fueron? Se fueron, ¿no? Se cortó, se cortó, se cortó. ¡Sorry! Ya estoy aquí. Ya me estaba yendo también, ¿ah? ¿eh? Sí, se cortó, se cortó, pero ya me estaba yendo. Igual quería conectarme para eh, terminar de enseñarles. ¡Ahí está Sí, se está cortando. Sí, sorry, sorry, se me cortó. Disculpen, chicas, ya estaba terminando. Aquí estamos, aquí estamos. Eh, esta es una poncetia que también me ha mandado esta chica tan linda, este sí, va para mí, y bueno, y también un pomito de estos, me mandó varias cositas, todo esto va a ir, un pomito, una, un paquetito de estos, todo esto va a ir a mis fans de sacar, con mucho cariño, Varias cositas me ha mandado esta chica y yo quiero compartir con ustedes. Así que no se olviden siempre de compartir, siempre de, eh, de darle like a la página, de, de seguir nuestras redes para que puedan participar como fanas destacadas. Y por ahí hago sorteos en vivo donde hago preguntas de todo lo que estoy hablando, las tonteras que hablo. <risa> y listo, ¿ya? ¡Qué bueno! Vino de nuevo. ¡Sí! Llegué de nuevo. No sé qué pasa con Facebook. Bueno, chicas, ahora sí ya me voy. Ya, ya las tengo que haber aburrido un montón. Esto es este, todo lo que voy a seguir sorteando durante todos estos meses. Ya la... Este, ahorita ha dicho de que va a mandarme algo para que, para que combine con los sellitos. Así que ahí le esperaremos a Laurita que tiene unas cosas lindas, ¿no? Yo voy a ser feliz quedándome con mi brillo, nada más. mi mí like y es este. ya. Y, todo, y, mi, y, y este, ya. todo lo demás para ustedes. Todo lo demás para ustedes. ¡Ahí están las fieles! No, no tengo fecha de segundo festival, chicas. Recién estoy eh, ya acostumbrándome, acomodándome a mi, a, mis, a mi nuevo horario, ¿ya? Pero ni bien ya me acomode, este... Estoy con ustedes con el siguiente festival, ya. Les quiero enseñar, antes de irme, yo estoy... Antes de irme, antes de irme, voy a enseñarles algunas chicas que no han visto. Eh, esta colección de Raquelita, del Día de la Madre, quedó hermoso. Hemos hecho una um, libretita con su colección en la academia. Acuérdense que siempre les estoy invitando a la academia. Miren qué bonita quedó, quedó súper linda. No la había mostrado. Ahí está. Eh, con este... Eh, que dice agenda perpetua, que le dicen, ¿no? Hicimos eh, una, una agenda bonita, miren, ¿ya? Que fue para el día de, de, de la madre. Y los, eh, los papeles son de nuestra querida Raquelita. Muy, muy bonita, así que recomiendo también que ustedes puedan hacerse de los papeles de Raquelita, que están súper bonitos. Felices de compartir. Esta se hizo el mes pasado, así es. Y ayer, no, ayer no, el, el, el martes, sí, el martes, hicimos esta cajita, miren qué bonita quedó. Les muestro antes de irme ya, porque quiero mostrarles varias cosas. Quedó muy bonita la cajita. Ahí está. Esta ya estamos empezando con los proyectos del día del padre, pero en realidad puede usarse para el día del papá y el día de la mamá, ¿no? Todo va a depender de los papeles que utilicen, ¿no? La idea es que la colección puedan ustedes trabajar con los papeles que deseen. Voy a mostrarles antes de, antes de irme. Eh, Qué linda quedó, Sí. Me lleva, no lo vi, estuve jaja Te pasas, Elizabeth, te pasas. Miren qué bonito quedó. La colección con la que hemos trabajado es hermosa. Miren ahí. Ya. Esta es una cajita en donde hay un mini adentro. Miren. Ahí está. Para colocar. Es un mini con tipo desplegable. Ahí está, ahí está, ahí está. El papel lo es todo. Es una belleza el papel. Precioso, precioso el papel. Miren. Esto hicimos en la academia el día martes. Ya. Hay muchos, muchos proyectos que yo dicto a través de la academia. Ahí está. El papel, ¿ah? ¿eh? El papel es una maravilla. Este por un lado y por el otro lado va así. ¿Ya? El papel. Yo siempre digo... El álbum puede ser sencillito, para pocas fotos o por fotos chiquitas, pero si la colección es hermosa, el álbum va a ser maravilloso. Ahí está, miren qué bonito quedó, súper bonito, ahí está. Yo ya lo terminé, recién voy a tomarle foto para enseñarle a las alumnas, pero ahí está. ¿Mm? Súper bonito quedó. Entonces, chicas, las invito. En la academia siempre estamos compartiendo algunos así sencillos, fáciles de hacer, como para un regalito. Les enseñé a hacer todo, desde la cajita y el desplegable por dentro. Miren el agarradorcito que le pusimos. quedó muy bonito. Esta la idea es que se despliegue así. ¿Ven? ¿eh? Así. Esa es la idea que se tiene. ¿No? Entonces siempre estamos en la, en la academia igualmente compartiendo con ustedes. Muy bien, ahora sí me voy. Ya dirán, ya cállate, Karina, ándate a, a tu, tu ándate a tomar tu lonche. <ríe> ándate a tomar tu lonche ya miren qué bonitos se ven son colores diferentes son colores eh, estos estos más brillosos estos más opacos con brillo uh, de, de repente por ahí más suaves, pero todos los proyectos quedan muy bonitos ¿no? no no podría decirse este que hay alguno en especial todos quedan bonitos sobre todo porque están hechos con amor ¿Entiende? Pues, Cari, estoy con la mente en otro lado, pero siempre prefiero al scrap. Ah, muy bien. Muy bien. Está bien, Eli. Precioso. Quedó precioso. Gracias. Hermosa colección. Ese mini elegante. Súper elegante, ¿no es cierto? Puro brillito. Muy bien. Ahora sí, chicas, las dejo. Muchas gracias por estarme acompañando siempre. Muchas gracias a todas las fans destacadas, a las que siempre están ahí conmigo, eh, y todas las que no son fan destacadas, por favor comiencen a compartir, a compartir, a compartir a ponerle like a cada uno, a comentar y van a ver que al toque les van a ser fans destacadas para que se lleven unos hermosos premios, todos son bellos ya, ya Pati sabe, las felicitaciones por ser la integrante número 5000 del grupo de Scrapiando y Compartiendo con mis cari. bien, les mando un besito gracias por estar ahí, gracias cuídense mucho, nos vemos, bye bye, y para las chicas de la academia hoy es jueves, hay clase, ya, hoy es jueves y hay clase, cuídense mucho, bye bye.